Creo sería una conclusión. Mi conclusión sería que en general Yo, lo creo, yo creo que lo, de, lo que deberíamos proponer Con ¿no? los mensajes En nuestras reuniones de mensajes Es que ah, vale. eh, Hace mucho Porque por ejemplo eh, De arte hay muchas cosas cuando, ¿qué, ¿Qué es lo que proponemos nosotros? Yo lo que encuentro es explicar esa weá Porque por ejemplo, ¿por qué yo voy a su Porque por ejemplo, ¿por qué? ¿Podemos hacerlo? ¿Sí? ¿Sí? Sí. sí, porque a mí por ejemplo cuando me explican Yo te lo dije el otro día Cuando a mí me explican en una película ¿Por qué es buena? ¿Cachai? ¿O por qué es mala? ¿O porque, por qué podías verla? ¿Sabes? ¿Sabes qué vamos a hablar de Kodak? ¿Sabes? Hablemos de Kodak, ya, ok Mira, esta película eh, no hace llorar, no le hace una apología el sufrimiento de algún que no puede hablar. ¿cachai? Entonces, cuando de repente te explico esta película, me ha pasado muchas veces y en las mismas conversaciones que nosotros hemos tenido, a mí igual se me ha prendido el apoyo. Es como, ¿cómo, puedo, ¿cómo aporta el programa, cachai, a la gente que lo escucha? Yo te explico esta obra para que tú entiendas el sentido de esta película y así la podéis ver. Si ya la viste, vela de nuevo y la vaya a ver con otro ojo. Claro. Por ejemplo. A mí me pasó me pasó una basura trígida en este podcast, pero el chachazo de, de, de Will Smith, cuando lo vimos, hablamos, sí, po, a mí me quedó muy latente, ¿cachai? El, el, cuando hablamos del. Llegamos a la conclusión del manejo, le de faltó manejo. Una persona que está altamente preparada, ¿cachai? En un espectáculo de. Estamos hablando de lo mejor de lo mejor, ¿cachai? Donde ah. una cagada es es rigia, no está no está cualquiera. Por, por no, y ya, ya marcaba siempre, claro. Claro, si por ejemplo, wey, se cagó 10 años, güey. No sé, se trae película y todo eso. Entonces, yo siento que, por ejemplo, Spiderman, man eh, no sé, o sea, de repente sería como muy forzoso hacerlo. Eh, pero yo creo que... O sea, eso, pues, yo creo que el arte, el arte se debería explicar. Por ejemplo, a Tercerio yo traté de entender, por ejemplo, las obras de las pinturas y una persona me decía, es la sensación que te da, no es más que eso es como lo que te da una, una música una una película, sí. es como, tú no te gustó ahora, el arte tiene que ver un poquito más que de repente hay pintura, a mí me pasa que yo puedo dimensionar un, un, un dibujo porque yo dibujé entonces yo claro. sé que el logo le bueno o, o la guitarra es más obvia, ¿cachai? la música es más obvia, la película Puta. Pasa más por lo que te gusta ¿no? Pero yo claro. creo que por ahí puede ser otra cosa ¿Cuál es? ¿Qué te aporta el programa? ¿Qué te aporta la película? A tu día claro. Spiderman claro. claro. La versión La, la, la, la versión es que Amigo, no te juzgues por lo que ya no puedes cambiar <risa> <risa> no, no, Dilo, dilo que hay en tu corazón aunque sea, aunque sea de mierda Pero dilo, no, a ver, sácalo sí. Oye, bueno, hay Oye. Hay enfermedades para concluir, enfermedades en cuanto yo, tu, tu, por ejemplo, la diabetes se asocia como al dolor, a la falta de cariño. O sea, la gente que tiene problemas a la columna, a, a la weá, acá. Sí, está muy, está muy... Yo, yo, eh, compro el concepto de que las emociones afectan tu, tu, tu bolón, afectan tu salud. Pero me cuesta pensar así como que, ah, tienes preocupaciones, entonces es tu columna. Ah, tienes ansiedad, entonces es tu vida. Así como esa. Ah, la no, sensibilización sí, no. del dolor y la emoción a mí me, me cuesta un poquito entrar pero sí pero sí estoy consciente de que la emoción es te pueden hacer cagar físicamente ¿cachai? sí, sí. Claro. claro no un programa médico está bueno <risa> sí, es no, es la <risa> no, no aquí gente, Eso, oye, no aquí oye hablando ¿no? un poquito de, de sí, retomando un poquito tu ¿no? idea anterior un día anterior de, de cómo explicar el arte y todo ese volante, me gustó todo el concepto, ¿eh? porque eh, creo que, claro, porque creo que la gente siempre tiene a mí esta cosa me carga, a mí, del cine la gente siempre tiene miedo un poquito a, a dar su opinión eh, real de, de, de, de, del arte en general ¿sí? siempre está esperando que otro hable ah, porque como siempre uno se siente ignorante en el arte eh Pero vale callamos para favor claro, claro que, siempre no, que, nunca lo que... claro nunca decís tu opinión en realidad siempre está inspirando como que otro la vive y todo y no po, no po es decir, no se trata de eso el arte, el arte culiado se trata de que, de que tú que observar una pintura, escuchar una canción, ver una película, escuchar un poema y algo, algo te pasó con esa weá y se acabó, y eso es, o sea te pasó así, te pasó una ¿Te llegó, te llegó Puede ser muy básico el, el mensaje, ¿cachai? No? Este, butaje, este mensaje te lo puede entregar Leonardo da Vinci con un gran, pin, un gran pincel, o te lo puede entregar eh, Zabaleta en una teleserie en ¿Cachai? Así, así de nivel, así de nivel la diferencia en los niveles, pero te puede pasar. En ese sentido, todo arte es válido, ¿cachai? Los huevones que hacen teleseries se especializan justamente en este tipo de cosas, ¿Cachai? El, el beso fácil, la canción de acá, claro. y, y ahí saca una emoción, y funciona. Ahí, la abuelita está maravillada, y Ay, qué que lindo, el sabanete". El arte se trata de sentir la cola. eso, de, sí. eso, de, es de eso. Pero también, pero también, y, y aquí, porque esto que acabo de decir, todos los amigos que son un poquito más artistas, me, me matarían un poquito, porque también hay otro un poquito más, más arriba, que es técnico. Pues es ya. técnico, ¿cachai? Tú tenías una técnica para tocar la trompeta. Y en ese sentido, a lo mejor las dos, un guon que toca mal la trompeta y un guon que toca bien la trompeta, a lo mejor te puede emocionar los dos con las dos propuestas distintas. Pero un guon que es bueno para tocar la trompeta, es bueno para tocar la trompeta. ¿cachai? O sea, es mejor que el otro. Y eso es eh, notable, porque hay una técnica detrás que el, que, que domina, Entonces, dale, dale. Es que, mira, está bien, o sea, está bien lo que sí pero hay unos parámetros también. Como, el art, como todo arte, ¿no? ¿Sí? Y, o sea, por ejemplo, eh, o sea, eh, vamos a hablar, por ejemplo, podemos proponer cosas o decir, por ejemplo, así. a ver, primero, si a ti te, yo no recomiendo películas. Yo hablo de películas porque... Es eh, una claro, eh, claro. Es una buena diferenciación ¿sí? Yo no recomiendo ni una wea, porque eh, te voy a hacer observaciones o una así, pero porque, por ejemplo, primero eh, los gustos son muy diversos. Segundo, hay muchos weón que es cerrado No, yo soy de puro rock. Ese son los weones, sí, sí, sí. sí, sí, sí, sí, sí me no, justo, no, metal, power, no son sinfónicos, ya, ya hay es de verdad? Okay. O, por ejemplo, los weones que son más filosóficos, así que son como, ya, yeah. bueno, a pero igual tú tenés que tener una estructura, ¿sí? por ejemplo es como si a mí me gusta escribir y escribo una anécdota no está bien esa nueva, ¿sí? aunque me vaya bien, ¿sí? ya que la gente le va a gustar la anécdota pero no no tiene inicio, no tiene desarrollo, no tiene final, no tiene giro, ah, no tiene claro. personaje ¿sí? entonces eh, yo creo que por ejemplo hay películas que por muy pop sean, yo creo que vale la pena Y lo otro, que ese era el punto que no había eh, Para terminar mi evolución y no interrumpirte la tuya era eso Que también hay parámetros, pero hay, también hay estilos No puedes comparar estilos a ver, Un juego que aprende, aprende a, tomar, a, a, a tocar la trompeta Los dos pueden aprender a tocar trompeta, pero uno la va a tocar mejor Claro y el otro, y ese weón en su estilo quizás brille o quizás no brille tanto como el otro. un ejemplo esa weá La maraca. No, no, no, la el Wiro, el guiro, el guiro, el guiro, El guiro para la gente que no cacha, el guiro es como el rock que toca la guitarra del los años 80, weón, el que se el que se lleva la mina, más la peta. No se sé si te la llevará sí, a la sí, el, era, ese, sí. Es que claro, no, no, no, tóca... tócate una cumbia sin huilo. Tócate una cumbia sin huilo es como sí, un, un, un, un poroto sin rienda. Sin sí. sí, es como le, le falta algo al plato, le falta algo importante. Y bueno, ahí no va a pasar. Sí, po. el loco, loco a mí me gustó dirigirte que este el huilo es de tres, no, hay locos que, no sé, igual bajo algunos parámetros, ¿cachai? No hay sea, que ver eso tampoco. O sea, por ejemplo, yo creo que Nike, por ejemplo, ya... Hay. Yo bueno, yo bueno, por ejemplo, a lo mejor cumple, pero es mentira.